Sí. <laughs> ya que está fuera, debería empezar con este. Okay es un corazoncito pero un borrador o es un sello hay un sello de corazón hay un sellito de no quiero es que yo no sé por qué quedé pensando no lo que ahora como a cerrar de la escuela y como que la próxima de revisar y así para que no puedan decir de no quiero yo no sabía como cansados Ajá. ok entonces ahora por acá Creo que, creo que me, me, me capturó muy bien, sí. No. Yo soy muy obsesivo con tratar de que la gente quede parecido. Sí, con, ¿Con, con los días? detalles. No, para leer la carta, ¿cómo es? Para leer la carta, Bueno, Diego, usted más o conoce mi forma de trabajar y yo, digamos que también conozco su manera de crear. Lo divertido es que no habíamos trabajado de esta manera. Como recibiendo estas sesiones parecidas a clases y al mismo tiempo sabiendo más del otro. Siempre hubo una vigor reparera de solemnidad en nuestras interacciones. Ahora trabajando juntos, puedo notar. Un tanto de sensibilidad en su ser oh, que no sabía tenía. Tiene mucho sentido por lo que ha contado de su madre. La educación es algo que ha permeado demasiado usted y estando en alter externa, demasiado eso. Claro, siempre siendo un revolucionista. usted no ha visto Diego con dos imperiales, un no sé, se pone a hablar ahí de revolución, se pone su gorrito del che y todo. <risa> Dios mío, ya. Muy curiosamente, algo muy parecido van en, en el disquep suyo. Un, un manual de ortografía. Ok, okay esto, esto va como a un nivel más personal porque yo estaba en terapia de lenguaje en kinder. A mí me gustan mucho los, también como el material de más MA o, o estos, estos manualitos que sacan de escuela para todos, ¿verdad? Ajá. A ver, ¿qué más hay? El, el gatito y todo. Eso también es, un, es una herencia. Ivan es un referente muy importante para mí en términos de educación. Eh, el papá de los tomates El papá de los tomates <risa> básicamente. ese es un texto que se llama Tramas de Aprendizaje, que es un, para mí es un texto como que yo intuitivamente, sin haber leído Illich, fui ahí sacando muchas cosas de Alter, el pensamiento de alguien más, y yo dije, creo que Diego definitivamente sí está trabajando como con algo de educación, pero también como una educación más revolucionaria. Ay. Definitivamente Don Leach es una figura que debías de conocer. Ah, muchas gracias. Y, y también, digamos, como el, el, el estilo de el material. Digamos, me, me, me llega mucho porque yo no puedo leer algo que no sea como así, digamos. Me, me cuesta mucho leer ficción, pero lo que es como teoría y así, no sé por qué me gusta mucho. Entonces, a ver... ay, ¿Qué es esto? Esto es un plasticio. No, es algo, es algo, es algo, es algo que no sé qué es todavía. Yo estaba pensando como, bueno, como objeto que me remitiera alguna cosa que me pareciera como a mí bonita de, de tu proceso de trabajo. No sé, no una cosa como en como de una propia disciplina, sino que debía estar al servicio de otras cosas. Eh, sí, ya sea político eh, Bueno, sí, también en me sí. discusiones si sí es político, en qué es y qué no es. Digamos que todo ya va fácil. Muy raro que lo que estaba haciendo lo limita a eso porque al contrario. Creo que más bien yo lo que he hecho es como repetir lo que conozco, que hacía mi mamá. Entonces me encuentro ahora haciendo un tallercito, algo en realidad institucionalizado, tal vez. Y eso es lo que me tiene ahorita como conflictuado, porque al mismo tiempo lo estoy disfrutando muchísimo. Es decir, me gusta que sea así, me gusta que sea como una escuela. Es como, ah, bueno, y, y que me digan profe y todo. es como, ay, no, no, pero mis hermanillos me escuchan dando clases y dicen, ay, qué bonito. Como que se le nota mucho esa parte de mami, ¿verdad? Como que... Este, Entonces, tal vez pues, sí podría dedicarse a eso y así. Este, ver, ah, pero... Okay, ¡Este! es de un proyecto que conocí en Madrid y me pareció, que primero el diseño es hermoso, se llama... La La chica, o sea, el, eso es de, de Intermedia en, en Madrid, que es un gran programa de, de Matadero, que está pensado para educadores, pero también para niñas. Me observé inmediatamente, ese tipo de material, las cosas como, como educativas, son como genéricas y al mismo tiempo no. ¡Ah! Ya que el tocador la pereza. ¿Mm? ¿La ah, ¿es una tarea? Se llama Ram el, sí. <ríe> el ratón. Ran es un lindo ratoncito gris y le gusta el queso. Él vive solo, sus padres se mudaron. Sí. Ran vive en una cueva mediana y no le gusta ver gatos. Y también le gusta no tener hermanos. <ríe> <risa> <risa> <risa> <Okay>. <risa> un día Ram fue a su casa y vio un gato y salió corriendo desde entonces nunca sale y siempre pasa en su cueva y nunca puede salir porque sabe que sus enemigos están afuera también no le agrada a las personas y también los gatos y más los grandes un día vio una ratoncita y le agradó y la cuidó mucho fin el fin bueno, tiene un arco iris como estas cosas del arte, es muy dado. como Este cuestionamiento continuo ver todas las formas de lo que sea. Y bueno, yo, yo empecé como en este cuestionamiento de la educación. Pero creo que a la hora de hacernos esos cuestionamientos, como estos espacios institucionales, más, más específicamente la escuela como centro de instrucción, hay cosas que nos hicieron sentir muy bien. ¿Cuánto estuvimos en la escuela? Creo que una de las razones por, de la, del proyecto era como revivir esas experiencias felices. Como que uno sí, es importante como mantener la sospecha ya cuando uno está fuera de algo, pero también como reconocer cómo construcciones humanas pueden tener sus, sus cosas valiosas. A veces uno puede dejarse llevar por las instrucciones de alguien más pero, y a veces uno puede darlas. Creo que lo complicado es procurar que todas las personas puedan estar notando entre esos roles, que eso es lo que todavía no es posible concretar. Yo lo entiendo como asumir las contradicciones también. Uh -huh. Pero sí, es, es... todos están increíbles.